hola estamos en vivo creo que estamos en vivo hola cómo están cómo les va cómo les ha ido amigos de español real bienvenidos a este nuevo video en vivo mi nombre es martín y soy el creador de español real como les había prometido estoy aquí de vuelta y he decidido realizar este video en vivo y en directo para explicarte una nueva expresión idiomática en español real quiero comenzar agradeciendo a todas las personas a todos los miembros de la familia español real ya que somos más de 10.000 las personas en la página facebook de español real así que estoy muy muy contento ya que en estas últimas semanas como les había comunicado no he estado publicando de manera activa y ya estoy de regreso, así que he decidido regresar con un video en vivo como les prometí. En este video voy a explicarte el significado de una expresión en español real, una expresión idiomática. ¿Estás listo? Bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a por ello. La expresión del día de hoy es tirar la toalla. ¿qué significa tirar la toalla? ¿por qué los hispanohablantes decimos tirar la toalla? bueno voy a comenzar explicándote cada palabra de la expresión y luego vamos a caminar juntos en la explicación en el significado literal y en el significado y el sentido de la expresión idiomática bueno la primera palabra es el verbo tirar tirar quiere decir dejar caer intencionadamente algo por ejemplo, dejar caer el libro, dejar caer un pañuelo, dejar caer una camisa dejar caer cualquier cosa otro significado del verbo tirar es arrojar arrojar quiere decir lanzar, lanzar algo o arrojar algo en dirección determinada, en una dirección. Por ejemplo, Juan lanzaba piedras a Diego, o yo lanzo una flecha hacia el parque, etcétera. Luego tenemos la palabra toalla. ¿Qué significa toalla? Toalla es una pieza eh, que sirve para secarse el, el cuerpo. Normalmente es una pieza eh, rectangular de felpa puede ser de felpa puede ser de algodón o otro material y sirve para secarse el cuerpo las manos la cara el cabello así que a esta pieza se le conoce como toalla bueno dicho y explicado todo esto tirar la toalla quiere decir literalmente arrojar o dejar caer esta pieza de algodón que las personas utilizamos para secarnos, es dejar caer la toalla, literalmente quiere decir eso, ahora en español real el sentido de esta expresión, dejar la toalla, eh, tirar la toalla, perdón, quiere decir darse por vencido, darse por vencido. Quiere decir darse por vencido, abandonar una tarea o abandonar algo en general y renunciar a, a continuar algo, renunciar a continuar la lucha, por ejemplo. Así que amigos, este es el sentido de la expresión idiomática, es una expresión muy pero muy empleada en el mundo de habla hispana, así que te recomiendo que emplees esta expresión ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Puedes decir yo nunca tiro la toalla o mi amigo Pedro siempre tira la toalla y deja de ir al gimnasio. El origen de esta expresión está eh, vinculado al mundo del deporte específicamente al boxeo el boxeo es ese deporte en el cual en un ring en un cuadrilátero dos eh, personas pues se pelean usando los puños y en el boxeo existe una regla el cual el entrenador tiene la opción de tirar la toalla de dejar caer la toalla para señalar que abandona la pelea ¿no? cuando el entrenador tira la toalla quiere decir que el luchador deja de pelear, renuncia a la lucha, abandona eh, el cuadrilátero, abandona la pelea. Así que este es el origen de esta expresión. Esta expresión luego evolucionó y eh, se emplea en muchas situaciones, no solamente en el mundo del deporte o del boxeo específicamente. Es por ello que vas a escuchar a muchos hispanohablantes decir hey, no tires la toalla no, ¡Atención! no hay que tirar la toalla tan rápido o yo no tiro la toalla o María suele tirar la toalla muy rápido etcétera también podrás encontrar esta expresión en libros, en revistas, en el diario en el periódico o en artículos, en blogs es parte del mundo de habla hispana, nosotros los hispanohablantes eh, nativos solemos utilizar muy a menudo esta expresión, es por ello que he decidido realizar este video en directo explicándote esta expresión, ahora que ya sabes qué significa comienza a utilizarla, es importante que no solamente entiendas el significado de tirar la toalla, sino que comiences a utilizarla que hagas que te apoderes de esta expresión y comiences a hacerla tuya y la comiences a usar de manera cotidiana te invito a usar esta expresión de este modo te vas a acercar más a un hispanohablante nativo te vas a apoderar de la lengua española bueno amigos eh, espero que, le haya, que les haya gustado eh, la explicación del día de hoy esta expresión he decidido realizarla ya que como he estado un tiempo sin publicar quiero decirte que yo no tiro la toalla y tú vas a tirar la toalla bueno responde debajo si eres una persona que suele dejar las cosas a medias o abandonar ciertas tareas ciertos sueños ciertos objetivos así que escribe debajo te invito a escribir ejemplos oraciones con esta expresión tirar la toalla sin más te saludo si no estás suscrito al canal de youtube que estás esperando darle me gusta al canal de youtube ya que en el canal de youtube se encuentran todos los vídeos de español real son más de 100 videos son vídeos gratuitos así que tienes que darle suscribirse activar la campanita y es todo tendrás acceso a todo el material de español real y también puedes darle me gusta a la página facebook de español real y es todo vas a ser parte de esta comunidad que ya tiene más de 10.000 integrantes ya somos más de 10.000 muchas gracias por tu fidelidad y por seguirme ya estoy de vuelta para las personas que me han estado escribiendo, preguntando. Muchas gracias. Voy a estar ahora de manera activa en Instagram, en Twitter, como siempre, en YouTube y aquí, en Facebook. Se vienen sorpresas, así que te invito a seguirme en las redes sociales, ya que pronto, pronto voy a anunciar eh, lo que se viene en Español Real. También vas a ver eh, muchas mejoras, ya que en este tiempo de reflexión, en el cual no he tirado la toalla, solo he estado eh, reflexionando, trabajando para ustedes para darte eh, un material de mayor calidad y poder ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Sin más te saludo, espero que tengas un genial, un grandioso fin de semana y comenta debajo si quieres más videos en vivo voy a estar realizando seguramente más videos en vivo este fin de semana todo dependerá de tus comentarios de tus reacciones dale me gusta comenta comparte este video con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español de este modo vamos a seguir creciendo y vamos a llegar a más personas y vamos a poder ayudar a otros hispanohablantes como tú que están aprendiendo hablar español de manera auténtica y divertida. Cuídate y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. ¡Chao!